Bienvenidos a un nuevo video de tu canal El Paukar, hoy estaremos uh, realizando este nuevo ejercicio para mi canal eh, si usted ha llegado por primera vez no olviden suscribirse y activar la campanita sin más comentarios empecemos con el ejercicio para ello abrimos el AutoCAD, ya le tengo el ejercicio en, eh, en, en imagen ¿no? para ello al abrir automáticamente nos aparece esta pestaña de menú principal pero vamos a convertir las pestañas o los iconos en el 3D, que, se, que viene a ser parte inferior eh, donde dice with current, ¿no? el, en el icono del, del círculo, ¿no? hacemos clic ahí y nos vamos a mostrar d Modi link, hacemos clic ahí automáticamente nos cambia el eh, parte superior el menú principal no ya tenemos ya el extrude el pre spull y mucho más de los comandos no eh, para ello vamos a estar dibujando en ese en ese en ese vista pero en primer lugar nos vamos aquí en el top deslizamos y nos vamos a front no de frontal porque vamos a estar realizando esta frontis, no la frontis eh, del lado izquierdo ¿okay? tenemos dice una distancia de 10 y una altura de 12 no y una distancia de 50 que viene a ser este una distancia de 13 ¿OK? para ello hacemos una línea no enter una línea en un punto cualquiera digitamos el número 100 no una distancia de 100 que tenemos una distancia de 100 ¿OK? ahora una distancia de 100 y una altura de 12 ¿no? ¿OK? una altura de 12 damos enter luego eh, tenemos una distancia de 50 en la mitad que viene a ser el 100 ¿no? 500 perdón 50. Hacemos enter y una altura de 13, ¿no? Nos menciona una altura de 13, una altura de 13, luego este nos menciona una distancia oh, lado, para el lado izquierdo que viene a ser 12, ¿no? una distancia de 12, una distancia de 12, ¿ok? Luego tenemos una distancia que viene a ser 55, ¿no? 55 lo vamos a restar, lo que viene a ser 12 y 3, en total nos quedaría 30, ¿ok? Una distancia de 30, enter. Ahora, luego nos dice un radio que viene a ser un radio de 40, ¿no? Un radio de 40, entonces, perdón, un diámetro de 40. Ahora lo que tenemos que hacer es un radio de 20, ¿ok? Un radio de 20. Damos un radio de 20, vamos a realizar un círculo. Hacemos un círculo, ¿no? Un círculo de, de distancia de 20, ¿ok? De 20, porque nos dice diámetro es de. 40 ok ahora luego nos dice que tenemos también este un diámetro 18 que viene a ser acá un diámetro 18 pero un radio que viene a ser en, en 9 ¿no? un radio de 9 ok un radio de 9 luego tenemos aquí una distancia que viene a ser una altura de 6 no a una distancia no una distancia de 6 que viene a ser paralelo a esto, ¿no? Pero tenemos un office que viene a ser un 30 ¿no? esta, esta anchura, este ancho que viene a ser un 30 Ahora para ello tenemos un office que viene a ser de 30 ¿okay? Una distancia de 30 un office Luego vamos a estar eliminando con el comando trim ¿no? Eliminamos con el comando trim que viene a ser esta parte y esta parte ¿okay? Ya tenemos ahí ese círculo Ahora que nos dice una altura de 6 Vamos a una línea una línea una altura de 6, perdón, una altura de 6, luego nos dice vamos a unirlo donde une ese dos puntos, ¿no? Intersección de dos puntos. Ok, pues bien, podemos hacer de esta manera, de esta manera podemos hacer, o podemos hacer de esa manera y lo vamos a extender igualmente, ¿no? Y lo cortamos con el trim, ¿ok? Lo cortamos. Y listo, ahora donde dice tenemos un diámetro de 10 que viene a ser un radio de 5 a una distancia de 15 y una altura de 12. Para ello tenemos una línea, una línea, no en este caso una línea de intersección de estos dos puntos, no de estos dos puntos, de una intersección de dos puntos. Tenemos una distancia de 15, una distancia de 15 y, un, y una altura de 12, ¿no? Tenemos aquí la altura de 2, pero tenemos un radio de 5, ¿ok? Un radio de 5 que viene a ser de este punto, ¿ok? radio de 5 que viene a ser ese punto eliminamos, seleccionamos la línea y eliminamos y suprimimos ¿ok? ahora lo que tenemos que hacer es ya tenemos el frontis ahora lo que tenemos que hacer realizar es el verde el, la vista no en la vista de que viene a ser aquí nos vamos aquí top en el front vamos en la vista que viene a ser suroeste ¿no? sur ¿ok? en la vista sur oeste vamos a acercarlo aquí nos se sé si ha ido perdón sureste Vamos a, a, a, la, a la vista de sur, o, sureste, no isometric, sureste. Luego nos vamos a Pressbook, no va y ubicamos al centro y tenemos ahí. Y Vamos a tomarle una distancia de 60, ok. Una distancia de 60, una distancia de 60, y ahora ya tenemos ahí el dibujito. Ya nos está formando el dibujo, ok. Ahora vamos a tener aquí, por ejemplo, tenemos una altura de 4, ¿no? este, este dibujito vamos a estar realizando. Para ello vamos a tomarlo. En primer lugar vamos a volver a top. Luego vamos a ubicar en lo que es este isométrico, ¿no? De este isométrico de este vamos a acercar el, el dibujo, ¿no? Vamos a acercar el dibujo. Ahí tenemos, vamos a acercar el dibujo, vamos a hacer un, un rectángulo que viene a ser este 100, ¿no? 100 vene, al, al largo de 100, ancho de 40 No es porque nos dice una distancia de 40 Una distancia de 40 Y una altura de 4 Perdón, ¿no? Una altura de 4 Ok, ahora lo vamos al comando mover Nos vamos con el comando de mover Nos vamos con el comando de mover Ubicamos el punto medio De este punto medio Con el punto medio de, de aquí, ¿no? Con un punto medio, ¿ok? Ya tenemos ahí Ahora para ello tenemos que realizar este este ovalo ovalo este ovalación de la circunferencia no que viene a ser eh, 30 de 60 60 a la mitad viene a ser 30 con eso vamos a ir sólido nos vamos acá en file select utilizamos y nos vamos parte inferior donde dice radio y, y digitamos 30 ok 30 y vamos a tomarlo de este punto y de este punto damos un enter ok enter luego vamos a eliminar este este comandos ¿no? similares similar vamos a eliminar este comando ahora lo que tenemos que es recortar no recortar recortar lo que hemos oh, tomado esto este rectángulo vamos a recortarle con el comando este sólido struct struct subtract sólido subtract no subtract con el comando subtract primero ubicamos el, el sólido grande enter luego el sólido que vamos a a cortar, ok, listo Y ya tenemos ya la figura Que viene a ser esta parte Luego tenemos que realizar el círculo Que viene a ser el diámetro 16 no, El, el radio viene a ser 18 Vamos con un círculo no ubicamos en el punto medio Ubicamos el punto medio eh, ubicamos punto medio parece si no acá vemos que tenemos el punto medio pero cuando vamos no reacciona no estamos trabajando con AutoCAD 2023 en la lo, anterior AutoCAD creo que reaccionan ahí mismo pero vamos a desactivar lo que viene parte inferior lo que dice usc no zap snap usc mmm, ok Desactivamos y ahí vemos que ya tenemos el punto medio que viene a ser 8 ok luego eh, vamos a sustraer vamos a sustraer vamos a Facebook no vamos Facebook ubicamos y ubicamos el punto ahí ya tenemos el, el agujero que queremos realizarle vamos a verlo vamos a deslizar y con conceptual y ahí tenemos el agujero verdad ahí tenemos ya el agujero ok vamos a regresar al punto de inicio que viene a ser en 2d para para visualizar mucho mejor ahora lo que tenemos que realizar este este círculo no este círculo vamos a tomarle con un con radio que viene a ser no vamos a vamos a activar SNAR usc no nar usc activamos ese comando no ubicamos el punto medio un círculo y ubicamos el otro extremo que viene a ser el círculo en este punto no ahora nos vamos a ir a un pressbook no ubicamos este que queremos o, subtraerlo vamos a este punto este punto listo vamos a eliminar los círculos porque ya no lo queremos ¿ok? luego ya tenemos ahí ahora seguidamente lo que nos falta es este radio para hacer el, el diámetro de 18 verdad este diámetro 18 para ello tenemos que realizarles eh, un, un rectángulo que viene a ser de 100 no un rectángulo de 100 eh, una altura o un ancho de 40 Perdón, una altura de 100 vamos a realizar ancho de 40 y una altura de 42 que viene a ser aquí no un 42 una altura de 42 ahora como tomamos el punto medio de este cubo no el punto medio vamos a el comando mover no seleccionamos el cubo enter y queremos ubicar el punto medio no se puede vamos a hacer shift ante clic derecho vamos a merit eh, con dos puntos no merit medit medit 2 puntos no hay primer punto acá primer punto y segundo punto y ya tenemos el punto medio igualmente acá shift and clic derecho medit dos puntos vamos a ponerle acá punto uno y punto 2 ok listo ya tenemos ahora lo vamos a realizar para para recortar lo vamos acá por ejemplo eh, subtract vamos a subtraer el objetivo el objeto que se va a quedar vamos a seleccionar enter luego el objeto al que vamos a recortar enter ok ya tenemos ya ahí ya recortado Nuestra altura que viene a ser 42 ahora nos faltaría el radio de 9 no nos faltaría el radio de 9 armamos el círculo igualmente shift vamos shift anti clic derecho punto merit punto primer punto y segundo punto que viene a ser este este punto que ¿ok? ya tenemos ahí ahora tenemos un radio de 9 enter ahora vamos a sustraerlo vamos a pressbook punto medio en circunferencia y nos vamos hasta el final del punto ok listo ahora damos escape y ahora vamos a verlo en conceptual que ya tenemos ahí no vamos a cambiar si queremos color por ejemplo, vamos a propiedades, cambiamos a un color de celeste, ¿no? Y vamos a conceptual, no conceptual, y nos vamos a sólido, ¿no? Acá en este ocuano. no Ahí ya tenemos ya nuestro dibujo. Y ahora eso sería todo. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les mande una, no, una notificación cuando estoy subiendo un nuevo un nuevo video, un nuevo ejercicio. Y a usted también, si usted... Les gustó mucho el video, no olviden compartir al, al grupo de WhatsApp, al grupo los que tienen al grupo de Facebook, y así para llegar a muchas más personas y apoyar a muchas más personas. Sin más comentarios, nos despedimos y hasta el próximo video. Chao chao.